Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Estamos comenzando una vez más nuestro estudio de, en este caso, de la Carta de Santiago. Esta es la primera clase que estamos teniendo, esto es una clase en vivo por Facebook Live. Eh, bueno, les cuento que, eh, en todo caso, eh, necesitamos tener eh, una confirmación a partir de, de, esta, de esta clase Saben que eh, esto funciona eh, justamente con aquellos que están suscriptos al canal. El canal que estamos usando de Facebook es el canal de Celebremos la Recuperación. Es un, un canal eh, amigo porque nosotros también estamos involucrados en este ministerio, en el ministerio de Celebremos la Recuperación. Y entonces la idea es que podamos... Eh, utilizar este mismo canal para poder tener los videos en vivo o las clases en vivo de el libro de Santiago, la carta de Santiago. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es simplemente copiando la, el, el link que ya está apareciendo aquí en... Ahí está, miren, ahí está apareciendo en vivo. Copio ese link y se los reenvío a aquellos que están por eh, el grupo de WhatsApp para que ellos con un solo clic puedan entrar tranquilamente a la clase este, de o la presentación de la carta de Santiago, ¿sí? Ahí ya estoy mandando y creo que si está marchando todo bien, esto tendría que estar funcionando, creería yo que perfectamente. Hola, aquí ya comienzo a saludar a Gladys, que está eh, conectada, a Gabriela... Ah Daniel, ¿cómo andás? Daniel, qué bueno. A Olga Guerra, eh, a Norma Moreira. Bueno, bendiciones a todos. Qué bueno que podamos estar ya sumándonos a este eh, estudio, a esta eh, carta de Santiago. Estoy trabajando con dos cámaras, si ustedes lo están mirando de esta manera, lo estoy haciendo, a ver, probando un poquito la tecnología, porque la idea sería... Para que ustedes puedan tener eh, un, un poco más también de, de noción, estamos usando, hola Isaura, hola Georgina, ¿cómo andás? Eh, estamos usando la, la Casa Pastoral, estamos usando lo que antiguamente era el comedor de la Casa Pastoral. Eh, ¿Ven ustedes la vaquita allá atrás? Esa vaquita quedó este, de, alguna, eh, de, de alguna obra de Navidad, quedó aquí. Y bueno, podemos tener hasta 10 personas según lo que nos están permitiendo la, el, el, el protocolo actual de, nuestra, de nuestro distanciamiento social aquí en la provincia de San Luis. Así que si quieren, con 10 personas podemos llegar a tener y por eso los animo para el próximo martes, aquel que quiera venir, aquel que quiera estar con nosotros en vivo y en directo, que lo pueda estar haciendo, hasta 10 personas vamos a hacer un pequeño recuento. Hola, Carla, ¿cómo andás? Qué bueno que puedas estar en este espacio. Vamos a hacer un pequeño recuento y podemos estar hasta 10 personas aquí en vivo y en directo. Sería eso. Entonces, esa camarita que están viendo allí, que me está apuntando de manera un poquito más lejana, estaría apuntando a toda la mesa. Así los que están en vivo también pueden estar saliendo para que los que no pueden estar en vivo puedan estar escuchando. Ahora Cintia! Eh, ¡Qué bueno! Miren qué lindo número de personas que ya podemos estar eh, conectándonos en vivo y en directo. Estamos justamente saliendo por Facebook Live, esta, eh, esta plataforma que nos está permitiendo trabajar en forma remota pero también en forma virtual y en forma eh, instantánea. Estamos saliendo de esta manera. Eh, les digo que para mí todo esto es nuevo, igual que para ustedes probablemente, quizás para algunos no, pero para mí es todo nuevo, por eso estoy como un nene chico buscando las este, jugando un poco, buscando las, las tomas, buscando lo mejor para que pueda estar saliendo. Bueno, vamos a comenzar. Esta, esta clase, o vamos a comenzar esta carta, yo les he enviado el día de hoy, a aquellos que están conectados por el grupo de WhatsApp, yo les he enviado un PDF, o sea, un, un material que está comprimido. Estaba viendo que eh, nos contaba eh, Verónica Repollo que ella averiguó para que impriman ese material, y que lo pasen a buscar en una fotocopiadora, creo que es la fotocopiadora Ecoprint, eh, y muchos de ustedes estaban interesados en tener esa fotocopia, qué buena idea la de, la de Verónica, así que donde puedan, felicítenla, eh, y, y le agradecemos por haber tomado la iniciativa de hacer esto, así que el que quiera tener su material impreso lo va a poder tener en esa fotocopiadora que ya dejó eh, el, el link, y ya lo van a poder tener, ¡Qué bueno! Muchas gracias, Vero, por esa disposición, por esa rapidez, qué bueno que lo pudo hacer. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece ya? Hola, Ana, ¿cómo andás? Eh, muy buenas noches a todos los que están conectados. Acá tenemos eh, un buen número de personas que está viendo en vivo esta transmisión. Y por eso ya arrancamos o comenzamos con nuestro estudio. Vamos a hacer un, un breve repaso de lo que tenemos allí en nuestro estudio inductivo, en, nuestra, en nuestro PDF. Si podés, si tenés la posibilidad, si no estás con el teléfono, si estás con la computadora o con la tablet, o si ya lo pudiste imprimir, fíjate el material y, y si no, si no tenés la posibilidad de mirar, yo voy a intentar aquí colocar en, en vivo y en directo. Eh, ahí estoy por compartir la pantalla y te voy a compartir la pantalla de lo que nosotros vamos a ir leyendo a través del de material de PDF que tenemos aquí. Nuestra pantalla nos dice que estamos en el estudio inductivo de la epístola de Santiago. Este estudio inductivo que te lo expliqué el día de hoy va a ser un estudio interactivo o va a ser un estudio inductivo para que vos puedas ir autocompletando. Todo lo que estamos aquí compartiendo es para que vos puedas eh, tener autonomía en el momento de abordar el estudio de la Biblia, el estudio de Santiago, ¿sí? esta hermosa carta. Y este estudio inductivo eh, pertenece a una serie que es Una fe genuina. Hoy les expliqué que eh, el pastor Jaime, Jaime y Amy Greenwood eh, son pastores de la Iglesia Bautista de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, pero son tan amables, son misioneros, pastores misioneros de Norteamérica, han venido aquí, están establecidos allí en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y ellos eh, están interesados en la difusión de la palabra del Señor. Han armado este material eh, de otro material, lo han compilado y han hecho que esto pueda ser posible. Así que eh, oro por la vida de Jaime, por la vida de, de Amy. Eh, oramos por ellos, agradecemos al Señor por su generosidad de permitirnos ocupar libremente este material. Me dijo, todo lo que ustedes necesiten, ocupen, esto es para el engrandecimiento del reino. ¡Qué corazón más generoso! Así que eh, agradecemos y oramos por la vida de los pastores. ¿Cómo hacer un estudio inductivo? Bueno, un estudio bien fundado transforma el corazón mediante la renovación de la mente y pone a Dios en el centro de la historia. Ustedes ven ahí que tenemos cuatro cuadritos donde eh, tenemos un poco la, eh, el simbolismo de lo que fue la creación, de lo que fue la caída del hombre de ese pecado, de ese pecado original, la redención del hombre a través de Jesucristo y la restauración, otra vez a través de Jesucristo cuando nos vuelva a buscar. Y tenemos que estudiar con perspectiva, estudiar con procedimiento, estudiar con petición, estudiar con paciencia. Todo lo que estamos haciendo es para que nosotros podamos fundamentar el conocimiento, la fe, lo que en la Biblia se habla de doctrina. ¿Qué es doctrina? Es la enseñanza que va teniendo frutos, doctrina, doctrina eh, que va siendo una doctrina de, de fe, una doctrina de comprensión, una doctrina de interpretación legítima y que podamos poner en práctica, porque esto nos va a hablar también la Carta de Santiago. ¿Eh? ¿Por, ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque queremos estar equipados para estudiar la Palabra de Dios, porque tenemos ganas de que nuestro conocimiento aumente de lo que Dios quiere y de sus caminos, de que crezca tu amor, mi amor por Dios, que estemos preparados para enfrentar las falsas enseñanzas. Hay muchas falsas enseñanzas, algo que el Señor nos advirtió los apóstoles, también en las Escrituras nos han advertido de que en este último tiempo se iban a levantar falsos profetas, falsos cristos, ¿sí? para que también podamos ser fortalecidos en nuestra fe en nuestra fe personal, para reconocer que la Palabra de Dios es una autoridad infalible, ¿sí? y que cada día, cada vez con mayor impacto, podamos entender lo que significa estar en Cristo Jesús. Bueno, y aquí vamos a lo nuestro. ¿Qué necesito para realizar este estudio? Primero... La Biblia, ¿sí? si tenés tu Biblia, la podés tener en el celular o la podés tener eh, en el, el, el papel, la Biblia. Si tenés la Reina Valera 1960, va a ser nuestra eh, Biblia de cabecera porque vamos a, a, a tener los textos en esa versión. Un diccionario, el Diccionario de la Lengua Española RAE, ahí lo tenemos en, eh, en el link para que podamos eh, mirarlo a, a través de internet. También lápices de colores, si estás por tener tu este, fotocopia, si ya la conseguiste, si la vas a conseguir, es para que puedas ir subrayando, para que puedas ir resaltando con diferentes colores lo que vamos a estar aprendiendo. Y algunos recursos este, tecnológicos eh, en internet, como esto, este recurso que te hablé el día de hoy, indubiblia.org, eh, es una, una página eh, que me gustaría, a ver si la podemos... Eh, bueno, ah, acá me dice que me está, está bloqueando eh, esto, pero yo voy a copiar, Mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a copiar esta, esta dirección de internet, eh, no, no me permite acá, pero me voy a ir a internet y vamos a mirar esa página. Yo la, este, eh, eh, la he ya colocado dentro de mis favoritos, indubiblia, ahí está, mirá, indubiblia.org. A ver si eh, estoy compartiendo. Mira, Intu Biblia me habla sobre un estudio inductivo de la Biblia. ¿sí? Y ahí esta página es tremenda, porque eh, tiene mucho, pero mucho para que nosotros podamos ir sacando de la Biblia, de información bíblica, eh, para que podamos entender el autor, el propósito, los destinatarios de cada libro de la Biblia. Así que eh, es muy, muy este, eh, sana esta, esta página, y si vos te das cuenta, mira, aquí en, esta, en este sector, en esta pestaña, tenemos todos los libros del Antiguo Testamento y también tenemos todos los libros del Nuevo Testamento. Si nosotros hacemos este clic en Santiago, aparece justamente lo que tenemos este de Santiago. Y aquí vamos a ver eh, el primer eh, enlace, es el enlace que yo te mandé, ¿te acordás que te mandé eh, a través del... De el, el grupo de WhatsApp, te mandé la carta de Santiago que seguramente la miraste y viste esos dibujitos que iban apareciendo, tremendo, tremendo el, el, el, el enlace y nos explicó un poco el sentido de la carta de Santiago que fue... Maravilloso. Bueno, eh, Induiblia trabaja también con Lee la Biblia, que es este proyecto de que eh, se haga un resumen de todos los libros de la Biblia con una manera mucho más eh, didáctica para estos tiempos. Y acá comenzás, mirá, fíjate. Acá tenés este, eh, Santiago, el libro de Santiago en varias versiones. Y acá tenés un montón de datos que te van a servir para que vos vayas autocompletando el estudio que vamos a estar realizando. Vuelvo a nuestro PDF, ¿sí? Ahí estamos. Eh, otra herramienta que vamos a usar es ishword. ¿Qué es Ishward? Acá te lo voy a mostrar, mirá. Esto es Ishward. Ishward es una plataforma, es un programa que tiene muchísimas Biblias. Acá yo estoy trabajando con la Biblia Reina Valera 1960 y la Reina Valera que tiene los números de las referencias del diccionario Strong. Perdón, Strong. El diccionario Strong es un diccionario que, en este caso en castellano, que es un diccionario que tiene las referencias de las palabras originales en cada libro. Palabras originales que van a estar en griego, que van a estar en arameo y que van a estar en hebreo. En este caso, nosotros lo tenemos al libro de Santiago escrito en griego, en griego koiné, que es el griego este, más popular que existía en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Jesús. Ese griego sería como el, el griego más este, hablado por todas las personas. En ese griego se escribieron... Eh, eh, las eh, epístolas en los evangelios del de Nuevo Testamento entonces este diccionario eh, o, o este, estas referencias si vos mirás acá el versículo 1 de Santiago 1 dice Santiago y ahí aparecen unos numeritos G2385 ¿Sabés lo que significa eso? esa es la referencia del de diccionario Strong si yo sombreo aquí a ver si este, me permite la computadora. Si yo sombreo, este, suele aparecer cuando hago la sombra, bueno, acá se ve que está muy ocupada mi computadora y no está haciendo mucho, eh, mucho esfuerzo, pero suelo sombrear y ahí directamente aparece la referencia Strong y me va diciendo. ¿sí? Entonces, eh, esto es Ishward. Eh, es, eh, es Ishward es una biblioteca de Biblias, de comentarios, de diccionarios, de eh, libros de, de diferente índole que nos eh, enriquece muchísimo. Si ustedes ven aquí, en esta parte de arriba yo tengo muchísimas Biblias que son las que utilizo cuando voy a algún pasaje que eh, me interesa, que quiero estudiarlo. Entonces tengo la Biblia textual, la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, este, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Castilian, este, la nueva versión internacional, bueno, muchísimas, eh, la del lenguaje actual, eh, muchísimas, muchísimas Biblias tengo y gracias a Dios es una bendición esta, eh, esta plataforma, este programa que se llama e Bueno, eso es lo que nosotros estamos necesitando. Vuelvo nuevamente a lo que... Este, comienza eh, nuestro estudio, estudiar con propósito, conocer a Dios en perspectiva, cuando, conociendo la historia, conociendo la cultura, con paciencia, con procedimiento, con comprensión, comprensión perdón, interpretación y aplicación, y con petición. Y ahí habla de un versículo clave que está en Santiago 1.5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Bueno, hoy te expliqué que son 12 eh, semanas las que vamos a tener en este estudio, eh, desde la semana 1 que comenzamos hoy, vamos a ver el versículo 1 del capítulo 1, solamente eso es lo que estamos por ver en esta oportunidad, y este, vamos a ir avanzando hasta llegar al eh, capítulo 5, versículo 20, la semana número 12, que vamos a terminar nuestro estudio de Santiago. Bien, comenzamos. Introducción. Si ustedes ven, ahí tenemos eh, en, una, en un cuadrito entre celeste y blanco, ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer en todos los libros de la Biblia. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién escribió este libro? ¿Sí? ¿Qué o cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, ¿qué te parece si comenzamos por lo menos con estas primeras preguntas? Como ya te habrás enterado, ¿quién escribió este libro? Este libro lo escribió Santiago. Ahora, ¿qué es Santiago? Porque si vamos a, a, al mismo eh, texto bíblico, Santiago en realidad eh, pertenece, es, es un nombre eh, compuesto, eh, es, en realidad el nombre es Jacobo. Mira, yo voy a hacer clic en la referencia eh, Strong. Eh, acá dice Santiago 1.1, dice Santiago y como te decía, G2385. Si yo pongo G2385 y voy al diccionario Strong en español, mira, acá me dice. Jacobos, acá voy a poner un poquito más este, grande la letra. Jacobos o Jacobo, eh, lo mismo que G2384, Jacob. O sea, Jacob, Jacobo, Jacobo, ¿sí? son este, eh, sinónimos de Santiago. Y según lo que este, la tradición nos dice, ¿por qué nosotros en castellano, en castellano perdón, decimos Santiago? justamente porque eh, esta era la, la carta escrita eh, a, a los que estaban dispersos en la diáspora, escrita por Jacobo, y Jacobo también este, fue derivando en Santiago porque era San Jacobo, San Jacobo, San Jacobo, eh, San, San Jacobo eh, el santo Jacobo. Y eso fue quedando, fue quedando hasta que eh, esas, esas dos este, palabras se unieron en una, y entonces nos quedó la palabra Santiago, ¿eh? Santiago. Entonces fue tremendo esto que nosotros podemos ver para poder comprender que el nombre original del que escribió esta carta es Jacobo, San Jaco. Bueno, esa es la primera pregunta. ¿Quién escribió este libro? Jacobo. ¿eh? Ahora, ¿cuál? ¿Cuál de los Jacobos? ¿Cuál Santiago? Porque en el Nuevo Testamento aparecen varios Jacobos. ¿sí? Y por eso vamos a recurrir a nuestra este, eh, perspectiva de nuestro, eh, nuestra página, indubiblia.org. Permíteme un segundito que quiero ver... Bueno. Acá saludo a los que eh, se han sumado, a Pablo Frías, hola Pablo, a Ingrid, a María Laura, a Rosario, a Rosana Pérez, a Gladys del Valle, eh, qué bueno que, hola Vero, eh, Vero Repollo, Vero Ojeda, los saludo a todos y continúo, me alegra muchísimo de que estemos conectados, ¿sí? este, eh, eh, qué bueno que podamos ser muchos los que estamos aquí. Vuelvo de nuevo a nuestra referencia. Para, como te explicaba, buscá en tu referencia, si podés, si tenés la posibilidad de entrar a internet en indubiblia.org y buscas este, la, eh, la referencia del de libro de Santiago, ¿sí? Y acá, miren, en el método crítico que tenemos aquí, dice, ¿quién escribió el libro? Y tenemos, Santiago, y nos dice que Santiago... El que pudo haber escrito el libro es el medio hermano de Jesús. En Gálatas 1.19 tenemos una referencia. Si tenés tu Biblia, vamos a buscar en Gálatas 1.19. Yo lo voy a buscar acá para que podamos ir leyéndola también todos juntos en nuestra computadora, en nuestra tablet, en nuestro, este, en nuestro celular. Gálatas 1.19 era el texto que teníamos que leerá ahí? ¿Sí? Mira, dice, Galatas 1.19, según nuestra reina Valera, está hablando, en todo caso, el apóstol Pablo, y dice, «Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor». Por eso, Indubiblia, este, en su aparato crítico, y no solamente Indubiblia, sino muchísimos historiadores, ubican a este Jacobo como el medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Bueno, ya vamos a ir viendo, ¿sí? El medio hermano de Jesús. Puede haber sido que esta fue una de, de las primeras cartas o de los primeros libros del Nuevo Testamento y pudo haber sido escrito entre el año 40 y el año 50. ¿Por qué? Porque si vemos en Hechos 15, del 13 al 21, que vamos a ir a a ese pasaje, hechos 15, del 13 al 21, ahí si tenés tu Biblia también buscala, mi computadorita este, la busca, tiene un pequeño retraso hasta llegar, pero eh, hechos 15, del 7 al 21, a ver, quiero que lo podamos leer todos juntos este, y, y tengamos, eh, del 13, perdón, del 13 al 21, dice así, mira.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 tenía tanta autoridad que su palabra fue escuchada, por lo cual no pocos, muchos de los historiadores y muchos de los comentaristas bíblicos estudiosos de la Palabra de Dios ubican a Santiago como uno de los cabecillas, uno de los líderes, sino el líder de la Iglesia de Jerusalén, porque si su palabra era tan oída, es porque tenía autoridad. Entonces, este Jacobo tomó notoriedad en este tiempo. Y esto es un poco eh, el resumen de lo que estamos viendo en cuanto a este medio hermano del Señor. ¿Por qué eh, decimos que fue escrito eh, entre el 40 y el 50 después de Cristo? Bueno, justamente porque históricamente lo que nosotros vemos es que eh, Santiago está hablando a los dispersos, a los de la eh, dispersión. ¿sí? Vayamos de nuevo a Santiago 1.1 para que podamos comprender esto. Miren, Santiago 1.1, disculpen que mi computadorita, este, como ya les dije, tiene un proceso eh, un poquito más, más lento, pero no por ello... Ah, acá vamos a la Reina Valera. Santiago dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión salud. ¿Por qué decimos entonces que pudo haber sido escrito entre el 40 y el 50? Primero, porque está escrito a las doce tribus de Israel. ¿sí? Y esto sería desde una perspectiva israelita de la historia. Si comprendemos que Santiago, medio hermano del Señor, líder de la iglesia de Jerusalén, líder de esta eh, primitiva iglesia, está escribiendo a los dispersos, a, los, a las doce tribus que están en la dispersión, en la diáspora, significa que este Santiago estaba pensando en su iglesia primitiva. Y en esa iglesia de Jerusalén. Y esa iglesia de Jerusalén se había dispersado en ese tiempo, entre el 40 y el 50, se había dispersado por la persecución que vino. Si ustedes recuerdan, este, ya comenzó la persecución, ya este, habían este, aprede, apedreado eh, eh, este, eh, a Esteban, ya este, comenzaron a perseguir a Pablo, que se había convertido, ya comenzó este, una dispersión. Y entonces Santiago, como un líder, como el pastor de la iglesia de Jerusalén, le escribe a todos los que se habían ido, a todos los que habían tenido que huir, a todos los que habían sido perseguidos y que tuvieron que ir yéndose a diferentes poblaciones. Por eso esta carta es una epístola, una es una carta general, porque no está dedicada o no está puesta para una sola localidad, como por ejemplo Pablo escribió a los Corintios o escribió a los Gálatas, que estaban en Galacia, o que estaban en Corinto o que estaban en Éfeso. En este caso, esta es una carta general escrita por el medio hermano del señor Santiago, pastor, líder, anciano de la iglesia de Jerusalén, preocupado por aquellos que se habían ido a la dispersión. Aquellos que se habían ido de esta eh, iglesia tuvieron que huir porque los estaban persiguiendo. Nos dice eh, el comentario de Indubiblia que tenemos ahí, que este, a quién fue escrito a las doce tribus de Israel y de dónde fue escrito. Fue escrito desde probablemente la ciudad de Jerusalén. Por eso... Se cree que esta es la primera escritura bíblica que tenemos. El, el libro o el Evangelio de Marcos eh, también pudo haber sido hecho más o menos aproximadamente, según algunos estudiosos eh, bíblicos, algunos historiadores bíblicos, también pudo haber sido hecho en este tiempo. ¿sí? Pero ahí entre Marcos y Santiago está la primera escritura neotestamentaria que nos ha llegado ahora, ¿sí? que nos ha llegado a nuestros días. Nos dice en el método histórico, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? Dice, Santiago junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas, como les conté recién, a ninguna iglesia cristiana en general. La carta contiene muy poca doctrina. Eh, se conectar en la moral, en la ética y en la demostración práctica de la fe personal. Santiago, pastor de la Iglesia de Jerusalén por 30 años, trabajando con el pueblo judío, escribe a los judíos esparcidos por varias regiones. Y ya se estaban saliendo algunos de la gracia para más gracia, dependiendo demasiado de la fe, olvidando las obras de la fe. Bueno, esto es un poquito el análisis principal o el análisis este, eh, inicial de lo que estamos viendo de esta maravillosa carta. Esto todo leyendo eh, el 1-1. Uno uno. Y acá tenemos las referencias de Santiago, eh, de este Santiago, de por qué creemos que es el medio hermano, de Jesús. Solamente vamos a salir hasta el punto 3 y después ustedes van a responder en sus casas el, el punto 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Eh? Para eso ya les estoy dejando eh, esta referencia de Indubiblia para que ustedes puedan ir completando, pero vamos a eh, ir hablando de lo que podemos aprender acerca de Santiago en estas citas que tenemos ahí. Vamos a... Este, eh, esperen que ya vuelvo ahí. Quiero ver cómo estamos aquí, si se han sumado alguno más. Este, qué bueno los que siguen ahí conectados. Eh, gracias a todos los que todavía están conectados. Gracias por esa paciencia de seguir aguantando eh, esta alocución que estoy haciendo acerca de Santiago, esta introducción. Sobre este libro, ¿sí? Muchas gracias por su confianza. Bueno, sigamos con eh, esta pregunta número 3 y acá concluimos en esta noche, ¿sí? Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 3. Si tenés tu Biblia, busca Marcos 6, versículo 3. Yo la voy a buscar aquí en mi referencia a Marcos capítulo 6, versículo 3. Aquí está. Bien, dice así. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Quiero aclarar esto, no sé si en nuestra audiencia habrá alguna persona que profese la fe católica y que crea en la virginidad perpetua de María. Mi intención no es ofender a nadie, de este, la fe católica, mi intención es simplemente aclarar un punto aquí. En, como en alguna vez en, la, en, el, en este mismo grupo que tenemos de WhatsApp, cuando estábamos hablando del de libro de Proverbios, alguien preguntó sobre los hermanos y las hermanas de Jesús, hay una gran controversia en el pueblo católico porque ellos tienen una teología que eh, dice, o una creencia que dice que María fue Virgen, y siempre fue virgen, que nunca más ella, este, eh, después de tener a Jesús, nunca más tuvo ningún otro hijo, nunca más tuvo ningún tipo de relación sexual con José, nunca más este, María este, fue la esposa de José, simplemente lo fue en forma nominal, pero no lo fue en forma de hecho. Esto es una teología católica. Y esta teología católica se basa en diferentes interpretaciones. Una de las interpretaciones para este texto, porque la Iglesia Católica no, eh, no rehúsa de, de este texto, es que la palabra hermano, aquí, cuando dice, no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, esa palabra hermano también en el griego puede ser interpretada como primo, entonces, como la palabra primo y la palabra hermano para el griego es la misma, ellos dicen que estos son primos, ¿sí? que son primos, que no son este, hijos de María, sino que son primos. ¿eh? Que son primos y María también tenía una prima que se llamaba María. Entonces, ellos dicen, no, estos probablemente son primos de Jesús, hijos de María, pero no de... María, la madre de Jesús, sino María, la prima de María. Entonces, esta interpretación es una interpretación que por muchos años ha tenido una controversia, se ha hecho controversial. Para no entrar en discusión, no entrar en discusión, yo les quiero este, decir que hay muchas Biblias, por ejemplo, miren, la Biblia de las Américas es una Biblia católica, y esta Biblia católica que tiene esta interpretación. Fíjense en lo que dice en el mismo versículo, «¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? No están sus hermanas aquí con nosotros y se escandalizaban a causa de él». Entonces, a ver, por un lado yo entiendo que este, el pueblo católico todavía siga sosteniendo esta creencia. Pero también quiero decirles que sus propias Biblias, al traducir al castellano, vuelven a traducir esa palabra no como primo, sino como hermano. Entonces, hay algo que no concuerda. Se ve que el significado, el significado real, es de hermano. ¿sí? La Biblia textual ¿eh? que estamos hablando aquí, la Biblia textual, está diciendo exactamente lo mismo. Miren, la Biblia textual dice, no es este el carpintero, en el versículo 6.3, y la Biblia textual este, traduce palabra por palabra. El hijo de Miriam, María y Miriam son lo mismo, y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón, no están aquí también sus hermanas ante nosotros y se escandalizaban. Quiero decir con todo esto que la palabra hermano, aunque puede ser confusa o confundida con la palabra primo, de acuerdo al contexto me da de que estamos hablando de que María sí tuvo otros hijos, sí tuvo a Jacobo, sí tuvo a José, sí tuvo a Judas, a Simón y a, eh, a, a, a hermanas de Jesús, y las tuvo porque entendemos nosotros, sigo sin que nadie se ofenda, entiendo si vos tenés tu creencia católica, no me voy a oponer a ello, pero te voy a decir de que eh, esto bíblicamente está siendo este, bien, bien clarito. Eh, más allá de eso, sos, este, eh, eh, eh, sos responsable de tu creencia y no quiero eh, generarte eh, más dudas de, de las que tenés, simplemente decirte de que aquí, por lo menos, tenemos muchas versiones que avalan esta palabra como esta interpretación, pero como no es un solo texto, quiero que sigamos analizando otros textos que también van a traer luz a esta controversia. ¿sí? Vayamos ahora al texto eh, que continúa a Mateo 13, 55. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Vayamos de nuevo con nuestra reina Valera. Mateo 13, 55. Vamos a ver. Si tenés tu Biblia, búscalo. Si tenés una Biblia católica, también búscalo porque no va a diferir. Y vamos a leer esto. Miren lo que dice. Dice así. No es este... ay se me fue. Ay, no es este... Voy a poner un poquito más grande, perdón. Eh, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? y sus hermanos Jacobos, Jacobo, perdón, José, Simón y Judas. Vuelvo de nuevo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mirá, vuelvo de nuevo a la versión de las Américas, ¿sí? Mirá, esta es una Biblia católica, y cuando los intérpretes católicos que tienen esta teología... ¿Sí? de la virginidad este, eh, eterna de María, ¿sí? virgen siempre virgen, es uno de los dichos que este, tienen los católicos. Miren, esta Biblia dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, es una Biblia católica, la Biblia Junemann, que también es este, católica, dice, no es este del carpintero hijo, no la madre de él se llama María y los hermanos de él, Santiago y José y Simón. Y Judas, la Biblia de Torres Amat, que también es una Biblia católica, dice así, Por ventura, no es el hijo del artesano o carpintero, su madre no es la que se llama María, no son sus primos hermanos, y acá, vieron, Santiago, José, Simón y Judas. Esta Biblia ya traduce primos hermanos. Pero es una Biblia, si ustedes este, ven en su, su castellano, es una Biblia un poco más este, eh, antigua. Y las Biblias más modernas de los eh, intérpretes católicos ya no traducen primos, sino que dicen hermanos. Así que es muy interesante que nosotros podamos tener esta perspectiva de este, que en este caso se está hablando justamente de nuevamente hermanos. Hermanos, ¿eh? hermanos de Jesús. Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Eh? Entonces, este Jacobo, del que estábamos hablando, líder de la iglesia de Jerusalén, por estos versículos creemos que es el medio hermano de Jesús. Un texto más para que podamos corroborar. Este, Juan 7, 3 al 5. Vamos a leer Juan 7, 3 al 5 y ya dejamos porque se nos está yendo la hora Qué bueno que, este, como te dije recién, que puedas estar todavía prendido esta transmisión. Eh, espero no aburrirte. Juan 7, aquí vamos. Ya con lo que dije me olvidé del texto. Ahí está, Juan 7 del 3 al 5. Ahí vamos. Juan 7 del 3 al 5. Aquí va. Juan 7, 3. Dice, y le dijeron sus hermanos, estoy con la Reina Valera, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiestate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Vuelvo de nuevo a esta palabra, hermanos, que está en el 3 y en el 5, hermanos. Una palabra que este, aquí Juan también la vuelve a repetir, y como ya les eh, vuelvo a, a, a decir, eh, la teología católica no admite que esto pueda ser una, eh, una interpretación de un hermano literal, porque tienen la creencia de que María siempre fue virgen. Sin embargo, como nuevamente eh, explico, las versiones más modernas de esta eh, de, de, de aquellos intérpretes eh, católicos dice por eso sus hermanos le dijeron, es de la Biblia de las Américas, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Eh? Muy, muy revelador. Entonces, por todo lo dicho, por todo lo que estamos diciendo, eh, la Biblia nos marca a nosotros eh, que verdaderamente Santiago, este Santiago que nosotros estamos estudiando, su nombre original era Jacobo y que casi sin dudar, digo casi sin dudar porque este, siempre existe algún tipo de dudas, pero casi sin dudar podemos llegar a afirmar que este era el medio hermano de Jesús Quién comenzó a ser el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Les dejo ahí para que ustedes después completen tranquilos en sus casas. Hoy en eh, nuestro primer video terminamos con una oración y yo quiero terminar con una oración eh, antes de despedirnos. Agradecerles a todos, a todas las que están escuchando eh, esta, eh, esta, esta palabra. Agradecerles por la confianza. Y los invito a que nos sumerjamos en la palabra del Señor. Este estudio va a ser un poquito más profundo que el estudio de Proverbios porque vamos a ir indagando eh, con un poco más de rigor eh, y esto es bueno. Estamos subiendo un poquito la vara de nuestro de nuestra, eh, interés de la Biblia, nuestro interés bíblico, ¿sí? Gracias eh, nuevamente a todos los que siguen conectados y ahí donde estás te animo a que oremos y que nos despidamos en esta noche. Si ustedes necesitan hacer algunas consultas, hoy voy a cerrar el grupo de WhatsApp eh, para que podamos cada uno de nosotros eh, repensar, pero el sábado, el sábado a partir de las 10 de la mañana... Voy a abrir el grupo de WhatsApp y todos los que quieran preguntar, todos los que tengan dudas, todos los que me digan, uy, pastor, hermano, no conozco eh, o, o no entiendo bien esta pregunta, todas las dudas nos vamos a poder evacuar el día sábado. ¿sí? Así que ese día lo vamos a ocupar eh, para que nuestro eh, grupo de WhatsApp se abra como, como si fuera un foro de preguntas y respuestas, así lo podemos este, llevar adelante, ¿sí? así lo podemos, nos podemos poner de acuerdo. Entonces, todo el sábado, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, lo vamos a dedicar para responder, para aclarar, para este, buscar juntos eh, las dudas que tengamos en cuanto a este estudio. Esta primera semana es una semana bastante tranquila, solamente tenemos eh, esa hojita para completar. Ustedes ya van a ver que las otras semanas se va a ir incrementando poco más la exigencia de este estudio que espero que no te desanime que al contrario que te anime y si tenés dudas no dudes en preguntar lo único sí en, en ese espacio de tiempo para que podamos organizarnos y para que podamos este, eh, tener eh, una respuesta adecuada sí que dios te bendiga oramos ahí donde estás cerra tus ojos vamos a orar dios gracias por esta hermosa noche que estamos compartiendo gracias por la cantidad de personas, de hermanas, de hermanos que están queriendo profundizar en tu palabra. Gracias porque esta carta en particular es una carta que nos está llevando a comprender que vos nos amás. Así como Santiago... Este pastor, este líder de la iglesia de Jerusalén estaba preocupado por aquellos que se habían ido, aquellos que habían sufrido, aquellos que tuvieron que dejar sus casas, que tuvieron que dejar sus posesiones, sus familias y se tuvieron que dispersar. Así, Señor, vos estás preocupado por cada uno de nosotros. Y eh, esta carta también nos habla del amor de, de una persona hacia aquellos que había ministrado y esta carta también nos habla de tu amor. Ese amor que nos ministra, ese amor que no nos deja, ese amor que donde estamos, donde, eh, en el lugar donde nos encontremos, en la situación en que estamos, allí viene tu amor y nos abraza, allí viene tu amor y nos ministra una vez más, allí venís con esa, con esa pasión, Señor, con, esa, con, con, con eso que nosotros no podemos ni siquiera explicar, eh, ese interés que no merecemos, ese regalo de de tu gracia, ese regalo de tu perdón y venís y nos abrazás y nos levantás y nos decís que nos amás. Gracias Dios, que en esta noche podamos descansar sabiendo de que tu presencia nos sigue abrazando, tu presencia nos sigue buscando, tu presencia, tu amor, esas cuerdas de amor siguen yendo hacia nosotros para atraernos, para decirnos que querés pasar tiempo con nosotros. Gracias Dios, gracias por este tiempo, gracias por cada hermana, por cada hermano que se está dedicando a este estudio. Lo bendecimos, te agradecemos y Señor te damos la honra por todo lo que nos estás dando. En tu nombre Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos. Eh, en forma virtual el próximo martes y en forma este, de, de preguntas, de respuesta nos estamos hablando el sábado. Que Dios te bendiga, ahora voy a subir esta clase y para los que no pudieron estar puedan eh, volver a escucharla, las voy a subir por eh, YouTube para que puedan volver a, a, a repasarla si alguno la quiere repasar y para los que no estuvieron que la puedan tener. Que Dios te bendiga, chao, hasta el próximo martes.